Para lograr todo esto, INSECA cuenta con docentes que no solo nos transmiten sus conocimientos teóricos, sino que además complementan nuestro aprendizaje con todas sus experiencias y vivencias en el campo laboral, una herramienta que INSECA ha convertido en fortaleza y en su promesa de servicio.